Yo sí, acá vivo a media cuadra y wow, el tipo este con el cartel y voy para ir. El gobierno no quiere pasar de un día para el otro del narcotráfico a las farmacias. A, a nosotros ya nos dieron luz verde. Si usted quiere, puede testearlo. Si no quiere, puede no testearlo. Bueno, no testeo. Primero te podemos ofrecer unos brownies con marihuana para, para que tengas un día más ameno. Porque queremos ser, tipo, la farmacia de los porreros. <risa> Además, que no. están en una cuadra de mi casa. ¿Ahora estás re loco? Sí. Está, entonces no, poder, no, no te puedo dar marihuana. O sea, me hace a las 2 de la tarde. ¿Entonces no estás re loco? No, me tomo una cerveza. ¿Estás re loco o no estás re loco? No me vuelvas no, loco no, a mí, no, porque no, yo no, estoy laburando. No, comá. no, no. Pará, no, te pido. ¿Algún antecedente? ¿Qué te siente? ¿Y rapiña, hurto? ¿O sí? ¿Ah, este, ¿De qué tipo? La agresión oficial y la sacaste. No. ¿Alguna vez te pasó de levantarte un domingo y no acordarte de nada de lo que hiciste en la noche no. anterior? ¿Pero de, de, de sacar a bailar a mujeres muy feas, ese estilo? ¿O de... <risa> ¿Te sacada de ese estilo? ¿Sí? ¿Huella eh, <risa> digital? Sí. Y te voy a sacar una fotito para el carnet. de los brownies viste, no lo comentes porque en realidad fue una cosa que surgió no, de nosotros. Ya tuvimos algún problema con la policía. Miren. Bueno. ¿Qué es tú? Que te no, usted no se enteró que todavía no es legal y el gobierno, hasta que no sea legal, va a ser muy duro con esto. Acá yo estoy laburando. En todo caso, habla con él que viene, consume y no tiene nada que ver. Yo me enteré porque era que estaba todo bien y te juro, hoy también me digo, eh, yo, yo, o sea, no, no. ¿A poco no, me, me prenda fuego a mí? No, yo, que... no, ni, ni no yo no, ni, ni ahí te voy a fuego. Al piso, mirando para este lado. No, al piso. Al piso, mirando para este lado. No me obliga a entrenar la señora. No, usted no me va a detener porque yo no estoy haciendo nada malo. ¿Está comiendo? droga? ¿Oficial, lo puedo ayudar algo? Sí, hable con un muchacho ahí ¿Escribirse? ¿Usted oficial alguna vez tuvo un exceso? ¿Eh? Alto el colesterol, un poco, pero supongo. Pero eso no sé, usted tiene pinta de no tener una dieta muy adecuada. se lo digo, se lo digo con respeto. El oficial, vino con un brownie. Se siente mal. Ahora, ponete ahí. Para, para, para que para, esto? Para, para, para, para, para. Levantale levantale las patas, levantale las patas. Y buscame unos pañales para la cabeza, buscame. Ahí, ahí. ¡Tierres! ¿Qué pasó, Tierres? Yo soy, estudio economía, no en realidad falta alguna materia le tengo que le toca el miércoles. ¿No, pros? nunca? ¿Qué ¿Eh? ¿Eh? Mándame tres, tres móviles, como menos. Ah, no, no. Va a que una pareja de sospechosos. A Sí, ah, también ¿Qué? ¿Qué? Hola, qué Hola, Coca, Tengo un problema y yo quiero saber si tú puedes enviar a tu hermano, que es abogado, a la quinta. ¿Estás de vivos vos? No. ¿Eh? Eso que se puso. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Está ¿Eh? bien? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, qué es lo que tiene A ver, ayúdame. ¿Vos sabés hacer esto? Sí, hermano. ¿En La una cámara oculta, muchachos. <risa> es una joda. <risa> <risa> Quise llamar a persona, la persona de verdad en la pinta. ¡Para, <risa> pará, pará, pará. Dame un abrazo. hermano. Vos, ahora le voy a comprar pongo siempre acá y me lo van a tener que dar gratis. Tío, nos ojos un poquito... Y ahí, ahí te ¿tú? ves un espejo, mirá. Qué ¿Eh? Si me acaba de levantar una sieta tremenda, también. Si quieres participar del test oficial, o ver los nuevos videos de la farmacia líder en venta de marihuana en el país, suscríbete a nuestro canal en YouTube o hacete amigo nuestro en Facebook en pehumor.tv.